Para exportar un proyecto, ingresamos al módulo comercial, ingresamos al módulo de proyectos, elegimos el proyecto que deseamos exportar, hacemos clic en el botón de exportar proyecto, se descarga, ingresamos al archivo que se descarga, vemos que hay un archivo TXT que es para importar el proyecto en otra PC, también vemos una carpeta con todos los presupuestos del proyecto, ingresamos estructuras, por ejemplo, vemos el Excel del presupuesto, también vemos el análisis presionitario el desglose por tipo de material, por recursos, por mano de obra, por equipos o contratos, una lista de recursos, el cronograma valorizado y un proyecto en archivo XML.